Pues, ¿cómo están? ¿Todos? Bueno, gracias antes que nada a Venerable Dami por la invitación para grabar estos videos y a todos los que de una u otra manera colaboran para que esto sea posible realmente se los agradezco y admiro mucho la labor que están haciendo y pues bueno, vamos a hablar en esta ocasión un poquito acerca del karma es lo que me pidieron que, que platique con ustedes y obviamente es un tema no solo interesante, sino es muy importante porque me he dado cuenta que hay muchas malinterpretaciones acerca de lo que es el karma. De hecho, recientemente estuve checando en internet qué es lo que normalmente se dice acerca del karma en YouTube y todo. Y la verdad, tengo que decirles que me impresioné un poquito de la cantidad de mala información que hay acerca del karma. Creo que vi como 10 videos en YouTube de los cuales ni uno solo realmente representaba, creo que una enseñanza, una visión auténtica de lo que es el karma entonces eh, pienso que realmente esclarecer esas cosas y que mejor que la tradición budista que cuenta con siglos y siglos de explicar el karma de una manera seria basada en las enseñanzas de Buda, etcétera el entendimiento correcto de lo que es entonces el karma el karma obviamente como les decía, es, es una palabra que se escucha mucho hoy en día, pero que es importante saber cómo funciona y por eso pues, creo que el hablar acerca del tema es, es importante. Bueno, me gustaría que comenzáramos con algo que también es importante, que es la motivación y de hecho vamos a aprender el día de hoy cómo la motivación está directamente ligada con el acumular o no karma tiene que ver mucho con la motivación, tradicionalmente se habla primero de la motivación y a mí me gusta seguir esto no solamente porque sea una tradición, sino porque creo que es importante siempre preguntarnos antes de comenzar una actividad, ¿por qué la estoy haciendo?, ¿cuál es mi motivación?, ¿cuál es mi intención?, normalmente creemos que hay actividades que en sí mismos son positivas o son negativas, por ejemplo, y aunque de hecho sí podemos decir que hay algunas actividades específicas que no, son, que no son virtuosas, como matar, por ejemplo, a alguien y algunas que tienen una naturaleza de virtud, como salvar la vida a alguien en general, la mayoría de las actividades no son ni virtuosas ni no virtuosas, simplemente son actividades y dependen más de nuestra intención o de nuestra motivación para que éstas se puedan considerar virtuosas o no es decir, no es tanto lo que hacemos sino la intención con lo que hacemos y en cuanto a la acumulación de karma se refiere también pesa más la intención con la que estamos haciendo las cosas que en sí lo que estamos haciendo uh -huh. y en, en todos los casos incluso dar una plática como esta o ir a un albergue, a ayudar, etcétera depende más de tu intención que del simple hecho de hacerlo y hay una historia de un, de un maestro que ve que uno de sus discípulos Está haciendo, está haciendo circunvalaciones que están vueltas en el sentido de las manecillas del reloj, lo cual en la tradición budista se considera un símbolo de respeto y por tanto que acumulas mérito. Y lo ve haciendo circunvalaciones a un objeto sagrado y le dices, muy bueno que hagas circunvalaciones, me da mucho gusto, pero ¿no sería mejor que te pusieras a practicar? Entonces el alumno dice: Pues qué raro, pensé ¿no? que esto era practicar. Y entonces se va a hacer postraciones, que también es una forma de respeto, una tradición budista. Y el maestro, cuando lo ve, le dice: Es muy bueno que hagas postraciones, me da mucho gusto verte haciendo postraciones, pero no sería mejor que te pusieras a practicar. Entonces el alumno dice: Caray, pues ok, entonces esto no debe ser práctica, voy a hacer otra cosa. Y se pone a recitar las escrituras. Y nuevamente llega el maestro y le dice: Es excelente recitar las escrituras, pero ¿por qué no mejor practicas? Entonces, lo que trata de decir esta historia es que aunque uno haga todas esas actividades si no están imbuidas de una mente positiva, de amor, de compasión, o de generosidad, o de fe, de tolerancia al final es difícil llamarlas prácticas espirituales tal vez puedan ser llamadas prácticas religiosas, pero no necesariamente prácticas espirituales los santidades de Dalai Lama hace una distinción entre lo que es una práctica espiritual y una práctica religiosa y dice que puede haber prácticas que son religiosas sin ser espirituales, otras que pueden ser espirituales sin ser religiosas, puede que sean ambas o puede que no sea ninguna. Uh -huh. Una práctica religiosa que no sea espiritual es como si yo ahorita hiciera un ritual, por ejemplo, pero sin que estuviera acompañado de una motivación positiva, de amor, de compasión o de generosidad. Estoy haciendo un ritual, lo cual es algo religioso, pero no sería espiritual. Una práctica espiritual que no sea religiosa es tal vez ir a un albergue, por ejemplo, ayudar y estar totalmente inmerso en el amor, en la compasión, en el altruismo, ser una práctica espiritual sin necesidad de ser religiosa, o puede ser ambas, y estoy haciendo el ritual con virtudes como la generosidad, el amor, la compasión y el altruismo, o puede que no sea ninguna, si estoy totalmente involucrado en una acción que sea dañina o que sea simplemente una actividad cotidiana que no esté acompañada de una buena motivación. Entonces, el primer punto a tomar en cuenta es que lo más importante en nuestra vida es nuestra intención. No es tanto lo que haces, sino con qué motivación lo llevas a cabo, lo que se va a convertir en causa de felicidad. Incluso, como les decía, dar una plática sobre el karma en sí mismo, para mí, no es la causa de la felicidad. No es la causa del bienestar, ni siquiera podría considerarlo una acción virtuosa, si no va acompañada de una buena motivación. Puede ser que la dé solo para obtener discípulos o para un, tener una remuneración económica o de otro tipo, o ganar poder sobre los demás, etcétera, o a lo mejor con orgullo o con arrogancia. Si yo estoy llevando a cabo la plática de esa manera, aunque es en sí una plática positiva en cierta manera, para mí cuando menos no lo va a hacer, Y obviamente el impacto que pueda tener en otras personas es limitado de la ¿no? entonces creo que es una de las primeras cosas que tenemos que entender no solamente con respecto al karma particularmente sino en general que la motivación es bien importante siempre tener una motivación de bondad siempre hacer las cosas por ayudar a los demás y después conforme vamos aprendiendo nos damos cuenta que cualquier cosa la podemos hacer por beneficio de los demás incluso puedes desayunar con bondad Puedes, puedes caminar también pensando en los demás, puedes manejar, puedes tener el transporte público, lavarte los dientes, bañarte, planchar. Todas las actividades cotidianas que hacemos pueden ser una manera de transformar nuestra mente y de cultivar virtudes como la generosidad, como la ética, como la tolerancia, etc. Y de esa manera transformas esas actividades cotidianas en tu propio desarrollo interior y de esa manera puedes acumular karma positivo, incluso mientras planchas tu camisa, mientras barres tu casa, puedes acumular karma positivo, sí, debido a la intención con lo que lo haces, Entonces, la motivación es muy importante en nuestra vida y obviamente en cuanto al karma se refiere, pues es como el elemento principal, ¿sí? uno, uno puede acumular cierto karma aunque no haya una motivación, es verdad, ahorita vamos a ver un poco acerca de eso, pero la motivación al final del día es lo más importante en cuanto la al karma se refiere, entonces vamos a entrar de lleno al tema del karma karma en tibetano se dice le le, y realmente esta palabra lo que significa es acción karma significa acción y creo que entender la etimología de la palabra de una u otra manera ya nos ayuda a poder comprender de una manera más precisa y correcta lo que es y lo que no es el karma de entrada ayuda a eliminar varias malinterpretaciones del karma una como que es un destino un destino me refiero a que a veces pensamos que el karma se refiere a que cuando llevamos a cabo una acción necesariamente vas a experimentar un resultado como ya un destino que, que vas a, a tener que, que experimentar pero, sí, pero en el cual necesariamente te vas a poner y no es verdad, el karma ¿qué significa? acción y como significa acción quiere decir que siempre va a tener la cualidad de poderse cambiar es acción, es algo que puede cambiarse, es una acción claro que llevas a cabo y trae un resultado pero también si después llevas a cabo ciertas tareas como de purificación por ejemplo el, cambiar, eh, el, el karma se puede cambiar entonces una de las malinterpretaciones acerca del karma, que es como si fuera algo inmutable, que una vez que lo llevas a cabo o una vez que lo acumulas, ya no hay nada que hacer al respecto, es algo por lo que vas a tener que pasar, etc. No es verdad, el karma se puede purificar. Hay algo, y esto es importante para los alumnos que ya hayan escuchado hablar del karma en la tradición budista, que tal vez recordarán que hay cuatro aspectos principales del karma, ¿sí?, y de hecho, uno de ellos es que el karma es definitivo. El karma es definitivo. Y pareciera entonces que me estoy contradiciendo con lo que acabo de decir ahorita, ¿no es cierto? Pero no es así. Que el karma sea definitivo significa que si tú llevas a cabo una acción virtuosa ¿qué quiere decir una acción virtuosa? una acción que esté acompañada del amor, de la compasión, de la generosidad, de la ética, de la tolerancia de la sabiduría, acciones como hablar con bondad, ayudar a otros salvarle la vida a las personas, decir la verdad, etcétera todo eso que, que llamamos virtud necesariamente nos va a traer un resultado positivo de felicidad. Eso significa definitivo. Y si llevamos a cabo una acción no virtuosa, yo prefiero llamarles virtuoso y no virtuoso y no positivo o negativo, porque a veces es, estas palabras son un poco como más como blanco y negro. Entonces, virtuoso quiere decir si la acción lleva a la felicidad, no virtuoso si la acción es causa de sufrimiento. Básicamente, eso es lo que significa Geoa, Unigueoa, es como se menciona en tibetanos. Una acción no virtuosa sería aquella que es causa de sufrimiento, no solo para los demás, sino principalmente para uno mismo. Acciones que estén imbuidas del odio, el resentimiento, la codicia, la avaricia, y que nos llevan a matar, a robar, a insultar a los demás, etcétera, a no hablar con la verdad. Todas esas acciones se consideran no virtuosas porque son causa de sufrimiento. Desde el punto de vista del karma, decimos que si llevamos a cabo una acción no virtuosa necesariamente vamos a experimentar sufrimiento es decir, el karma es definitivo en el sentido de que si uno lleva una acción uno lleva a cabo una acción virtuosa vas a experimentar felicidad y si llevas a cabo una acción no virtuosa vas a experimentar sufrimiento pero definitivo quiere decir siempre y cuando siempre y cuando en el caso de las acciones no virtuosas no lo hayas purificado o en el caso de las acciones virtuosas no lo hayas echado a perder. Si no haces ninguna de estas dos cosas es definitivo. ¿Sí me explico? Uh -huh. Es como si hubiera una especie de cláusula. ¿Sí? Si tú llevas a cabo una acción no virtuosa, necesariamente vas a experimentar sufrimiento. Necesariamente. Pero hay una cláusula siempre y cuando no lo hayas purificado. Entonces, definitivo quiere decir que si no purificas el karma no virtuoso o el karma negativo, si no lo purificas, necesariamente vas a experimentar sufrimiento, pero lo puedes purificar. Si no echas a perder el karma virtuoso, necesariamente vas a experimentar felicidad, pero lo puedes echar a perder. Entonces, definitivo es tomando en cuenta esta cláusula, ¿ok? ¿Sí me explico? Si tú purificas el karma no virtuoso, entonces no vas a experimentar sufrimiento. Si tú echas a perder tu karma, entonces no vas a experimentar. Entonces, que el karma sea definitivo, quiere decir, mientras uno no haya hecho algo para purificarlo, para echarlo a perder, entonces sí definitivamente va a haber un resultado. Es como, pongamos el ejemplo de, de una planta. Supongamos que nosotros ponemos una semilla en una maceta y podemos decir de cierta manera que necesariamente va a salir un retoño. Pero ese necesariamente va a salir un retoño, también tiene una cláusula. Bueno, mientras lo estés regando, mientras no lo eches a perder, o mientras no le eches ácido, ¿no es cierto? Mientras no, no hagas nada al respecto, pues necesariamente va a crecer un retoño, ¿no es cierto? Entonces es similar con el carbo. Si llevamos a cabo una acción virtuosa, vamos a experimentar sufrimiento, siempre y cuando no lo purifiquemos, y si llevamos a cabo acciones virtuosas, vamos a experimentar felicidad, pero también se puede echar a perder. Entonces, eso es de cierta manera lo que significa que, que el karma es acción. Sí va a traer resultados, pero esos resultados se pueden cambiar en el transcurso también. ¿sí? El karma se puede ver desde el punto de vista de la acción, la acción que lleva a acumular un karma, o se puede ver desde el punto de vista del resultado kármico, la, el resultado, el fruto que uno ya está experimentando de esas acciones. ¿okay? Entonces, para mí la manera más sencilla de entender y de explicar el karma es tomando como ejemplo la naturaleza. La naturaleza nos enseña mucho y... Cuando nosotros comprendemos cómo funciona la naturaleza, que de hecho ya lo hacemos, y lo trasladamos al entendimiento de nuestras acciones, va a ser mucho más fácil entender lo que es el karma. ¿sí? Básicamente... Karma es la ley de causa y efecto, la misma ley de causa y efecto que nosotros podemos observar en la naturaleza vista desde el punto de vista de nuestras acciones y sus resultados, eso es realmente lo que es el karma. En esta ley de la naturaleza hay algunos principios muy básicos que todos conocemos, y que podemos recordar aquí, uno es, no existen los frutos que no provengan de una semilla, ¿no es cierto? No hay un árbol de manzana, ni de durazno, ni de papayo ni de guayaba, ni absolutamente ningún árbol o planta que no hayan tenido una semilla como su origen, ¿No es verdad? Es decir, podemos verlo hacia ambos lados. Todas las semillas dan frutos o todos los frutos necesariamente provienen de una semilla. Ese es el primer aspecto. Y el segundo es muy sencillo también, y creo que todos podemos estar de acuerdo en ello. Los frutos son concordantes con la semilla, es decir, los frutos son del mismo tipo que la semilla. Si nosotros tenemos un árbol de manzana, pues ¿de qué semilla creemos que, que surgió ese árbol? Pues obviamente de manzana, y si el árbol es de durazno, obviamente la causa era una semilla de durazno y así funciona igual en toda la naturaleza. Yo no, no conozco hasta la fecha a ninguna persona que haya plantado un aguacate y lo riegue y después de dos semanas le crezca un, un árbol de guayaba y diga, caray, qué hice mal, ¿no es cierto? Tal vez lo que había era una semilla de guayaba que no nos había. Uh -huh. sí, ¿cierto? si abras un aguapate obviamente lo que te va a buscar. entonces, esos dos aspectos tan sencillos de la naturaleza de una otra manera nos pueden dar una enseñanza muy simple pero a la vez muy clara de lo que es el karma ¿sí? todas uno, acuérdense, todas las semillas dan frutos y dos dependiendo de la semilla va a ser el fruto ¿no es cierto? Uh -huh. ¿qué quiere decir esto? todas nuestras acciones van a dar resultados todas, porque nuestras Acciones son semillas de una u otra manera, son causas de algo, no son efectos que estén aislados o fragmentados de la realidad. Todas las acciones son causas para algo más, van a dar un resultado. No solamente un resultado allá afuera, sino un resultado de nuestra experiencia también. Cada vez que nosotros llevamos una acción con nuestra palabra, nuestro cuerpo o nuestra mente, va a ser una acción, que de una u otra manera va a traer un resultado. ¿sí? Es, acuérdense, cuerpo, palabra y mente. Normalmente no hay otra manera de llevar a cabo acciones más que con nuestro cuerpo, nuestra palabra o nuestra mente, que son nuestros propios pensamientos y nuestras emociones. Esas son semillas que van a dar un resultado, no solamente en el exterior, sino en nuestra propia experiencia. Esa es la primera parte. La segunda, ¿cuál es? Dependiendo de la acción va a ser el resultado. Entonces, una... Una cuestión muy simple, si la semilla es de durazno, ¿de qué iba a dar el fruto? De durazno. Si la semilla es de manzana, ¿de qué iba a dar el fruto? De manzana. Entonces, si la semilla es virtuosa, es una semilla de amor, de compasión, de generosidad, de tolerancia y de ética, ¿qué es lo que va a dar como resultado? ¿Felicidad o sufrimiento? felicidad sí. Tiene que dar como resultado felicidad, porque entonces si no diera como resultado felicidad, no habría concordancia entre la causa de Quiere decir que tú podrías sembrar una semilla de chile y te daría como resultado un durazno. ¿No es cierto? Como no puedes hacer eso, entonces tampoco puedes sembrar una semilla de sufrimiento, odio, resentimiento, codicia, aviso, robar, mentir, engañar y pensar que vas a obtener felicidad como resultado. No habría concordancia en la ley de causa y de efecto. Entonces es una manera muy simple de entender lo que quiere decir el karma. El karma es la ley de causa y efecto que observamos en la naturaleza, que tiene estos dos elementos de que las semillas dan frutos y que las semillas son concordantes con los frutos, a, eh, vistos desde el punto de vista de nuestras acciones y los resultados que van a dar en nuestra propia vida. Entonces, esto nos ayuda a eliminar otra interpretación del karma eh, que normalmente muchas personas creen que es una especie de castigo, o una cuenta que tienes que pagar por, por tus acciones, etc., pero muchas veces con esa connotación como de, de castigo, ¿me uh -huh. explico? El karma no es un castigo, el karma es la ley natural eh, del, del universo, de cómo funcionan las cosas. Si tú plantas una semilla de chile serrano en tu jardín, después... ¿Cómo vas a llegar dos semanas después a decir quién me castigó por tener estos chiles aquí? ¿Quién fue? ¿Fue Dios o fue Buda o la vida? ¿Por qué la vida me castiga de esta manera teniendo chiles serranos en mi jardín? Pues, nadie ¿no? te está castigando, es lo que tú sembraste, ¿no es cierto? Si tú sembraste chiles, lo que vas a tener son chiles. Entonces cuando uno experimenta sufrimiento no es que nadie, no es que alguien te esté castigando, es simplemente el resultado natural de tus acciones. Si ahorita, por ejemplo, eh, abro la ventana y abro la ventana y me siento ahí en el borde y pierdo el balance y me caigo, me rompo la cabeza, ¿voy a culpar a la, a la ley de la gravedad? ¿O voy a culpar a Newton por haber explicado la ley de la gravedad? Voy a decir, ¿cómo es posible? ¿Newton me castigó? No es verdad, simplemente es algo natural. Hay una, hay una ley que es, que es la ley de la gravedad, los cuerpos son atraídos hacia, hacia la tierra, pues si yo pierdo el balance, naturalmente esa ley va a operar. Yo no puedo culpar a nadie por ello, mm. simplemente es natural. Entonces, si yo llevo a cabo acciones que son causa de sufrimiento, simplemente es natural experimentar. Mm. Se puede purificar, pero si no lo hago, es natural que lo experimente. Entonces, mala interpretación número dos, eh, que, que creemos que el karma es una especie de castigo, no es. Mm. ¿Sí? ni es una cuenta que necesariamente se tenga que pagar, como ya habíamos dicho una especie de destino tampoco es de esta manera ¿sí? ahora, otra malinterpretación que he observado acerca del karma y que hay varios videos por ahí que, que lo mencionan de esta manera pero que no es la forma en la que el, el budismo lo expresa es que la manera de contrarrestar el karma, o de trabajar con el karma, es casi que no llevando a cabo ninguna acción, o teniendo acciones que no tengan motivación, de tal forma que se neutralice el karma, es algo que escuché recientemente que me parece, desde el punto de vista budista al menos, bastante incongruente, porque es como decir, pues la manera de, de ya no acumular karma es no hacer nada, entonces como no hacer nada, no pensar nada, ya no acumulas ni karma virtuoso, ni no virtuoso, y eso no tiene ningún sentido, según Budista, a pesar de que hay varias personas que lo están mencionando por ahí, lo digo con respeto, no es una crítica eh, malintencionada pero desde la perspectiva budista no tiene ningún sentido lo que tenemos que hacer más bien es en un inicio no acumular karma no virtuoso o karma negativo acumular únicamente karma positivo y si sí, en la tradición budista se dice que al final del día tenemos que eliminar todo el karma eso es verdad, eso se dice en la tradición budista. ¿Por qué al final del día tenemos que eliminar todo el karma? Me gustaría tomar unos minutos para explicar esto, ¿ok? El karma no virtuoso, el karma no virtuoso se acumula por ignorancia de la ley de causa y efecto. Hay diferentes tipos de ignorancia, hay varias maneras de dividir la ignorancia, ¿sí? Pero aquí vamos a hacer una división de la ignorancia con respecto al karma. Por ignorancia de la ley de causa y efecto de lo que hemos mencionado ahorita, uno normalmente acumula acciones no virtuosas, ¿sí? como tomar lo que no es nuestro, insultar a los demás, robar, abusar de otros, que van acompañados del odio, el resentimiento, el apego, la codicia, la arrogancia, etc. y acumulamos karma no virtuoso. El karma no virtuoso es causa de sufrimiento. Pero, ¿cómo se acumula el karma virtuoso y... y ¿Qué función cumple el karma virtuoso en nuestra vida? A un nivel tenemos que acumular karma virtuoso, por supuesto, porque el karma virtuoso son aquellas acciones positivas como ayudar a los demás, como eh, cuidar a los enfermos, salvarle la vida a otros, etcétera, que van acompañados del amor, de la bondad, de la generosidad, de la ética, de la tolerancia, que se van a convertir en causa de felicidad. Pues es claro que tenemos que acumular karma positivo o karma virtuoso de tal manera que tengamos mejores condiciones en nuestra vida sí, eso, es, eso es importante hacerlo pero ¿por qué es que en el budismo se dice que al final del día tenemos que eliminar todo el karma? no solo el negativo sino incluso el positivo ¡ah! eso es por la siguiente razón vamos a ponerlo desde esta perspectiva el karma no virtuoso sería como si nos metieran a la cárcel y... Nuestra condición en esa cárcel fuera terrible, una cárcel horrible en una celda con, con muchos eh, reos muchos compañeros donde hay violencia, donde la, la celda está sucia, las condiciones son realmente muy difíciles en cuanto al alimento, en cuanto a todo dentro de, de esa prisión y nuestra celda en particular, nuestra celda en particular tiene condiciones muy desafortunadas. Eso sería, digamos, la situación a la que nos arroja el karma no virtuoso. Ahora, el karma virtuoso, según una explicación clásica budista, sería un poco como que también nos metieran a la cárcel, como que estuviéramos en la cárcel, pero en una celda con muy buenas condiciones. ¿sí? Supongamos que tenemos por ahí un conocido, el director de la prisión, o sea, de esos narcotraficantes pues, de alto nivel, en que pues, te ponen tu prisión con televisión, con jacuzzi, con todas las comodidades. ¿okay? Entonces, tu situación dentro de la prisión es bastante agradable, ¿no es verdad? Es mucho mejor que la situación de los demás. Pero al final del día estás en la prisión, ¿no es cierto? Entonces, si yo les diera tres opciones, ¿cuáles ustedes escogerían? Opción A. Estar en la prisión en una situación, en una celda con una situación muy desfavorable. Opción B, estar en la prisión en una celda con condiciones favorables. Opción C, no estar en la prisión. No estar en la C. La C, ¿verdad? No estar en la prisión. Entonces es muy similar como se explica en la tradición budista. La opción A sería como cuando acumulas karma no virtuoso que te lleva a experimentar una situación muy eh, desafortunada en, est, en esta vida y en esta situación que se llama samsara y ¿sí? la samsara, o sea, samsara más que ser un lugar físico es esa esa continuar ese continuo de agregados físicos y mentales contaminados ¿sí? es el tener esa continuidad de un cuerpo y una mente contaminados eso es porque de una manera más profunda significa samsara. Entonces samsara, que también se refiere al ambiente y a los seres que habitan ese ambiente, es como una prisión, de cierta manera. Entonces el karma no virtuoso te lleva a una situación muy desafortunada en el samsara, en tipos de renacimientos donde hay mucho sufrimiento, como renacimientos como un araca, como un preta, que son seres que, que se consideran en el budismo que existen y que tienen tipos de renacimientos que implica mucho sufrimiento. Y el reino animal también es considerado uno de los tres reinos desafortunados. Yo prefiero llamarlos desafortunados que inferiores, porque inferior tiene una connotación peyorativa que parece que los humanos somos superiores a los animales y no va por ahí la situación. Los, los seres humanos, no creo yo que seamos superiores a los animales, pero somos más afortunados uh -huh. los animales. Pues yo prefiero llamarlos Reinos Desafortunados y Reinos Afortunados que Inferiores y Superiores. No uh -huh. sé una traducción más correcta. Entonces los tres Reinos Desafortunados es el de los Naracas, los Pretas y los Animales. Los Naracas básicamente están experimentando mucho sufrimiento relacionado al karma, que, que llevaron a cabo las acciones que llevaron a cabo en relación a la violencia, al odio, a matar a otros y renacen en una experiencia de mucho dolor, mucho sufrimiento. Los pretas son seres que experimentan o están experimentando resultados debido a una fuerte codicia y avaricia a tomar las posesiones de otros y se encuentran en un estado en el cual les cuesta mucho trabajo encontrar alimento, encontrar bebida, tienen muchos obstáculos tanto internos como externos para encontrar los medios de, de sobrevivir, sobre todo en cuanto al alimento y la bebida. Son llamados pretas. La palabra en tibetano para pretas es yidak, que significa estar atado en la mente. Y estar atado en la mente significa que están pensando todo el tiempo en encontrar alimento y bebida, y por tanto es como si su mente estuviera atada. Y no pueden practicar la espiritualidad, no porque carezcan de inteligencia, sino porque no. no... Es como si literalmente uno se estuviera muriendo de hambre o de sed, y yo les dijera: Sí, sé que, sé que llegaste aquí muriéndote de hambre y dice, pero ven es que tenemos una sesión una plática sobre el karma siéntate y escucha y dices, pues, yo no puedo escuchar acerca del karma yo no me estoy muriendo de, ser. de hambre salvo similar y los animales pues bueno ese reino lo conocemos mejor porque convivimos con ellos y de lo que se dice que carecen es de ignorancia ignorancia en el sentido de que claro que pueden entender muchas cosas pueden desarrollar amor y compasión a cierto nivel pero propiamente practicar virtud, como expandir la semilla de la compasión hacia todos los seres, etc., no es posible para ellos, y desde esa perspectiva es que se considera un reino desafortunado. Entonces ahí es como si tuviéramos, como si tuviéramos una, no solamente estar en la prisión, sino en una celda donde la situación no es muy favorable. Los tres reinos afortunados es el de los seres humanos, los asuras y los devas. Los asuras son, eh, de hecho, la palabra para asura en, en, en tibetano es la yin, que literalmente significa no deva. La es deva es no, no deva. En cierta manera, los asuras son komos, como devas que debido a su comportamiento fueron expulsados del reino de los Devas. Es como si un ser humano, y que sí sucede, sucede muy a menudo, que imagínense que yo como ser humano tuviera un comportamiento tan negativo que ustedes me dijeran, es que en serio, tú ya en mi ser humano te podemos llamar. ¿No es cierto? Sí. O sea, ya, ya es como si no fueras un ser humano. Entonces a partir de ahí me llamarían el no ser humano. ¿okay? Entonces es como que los Asuras son Devas que tienen un comportamiento eh, de una manera que, que los propios devas, es que ustedes, en serio, que ya ni devas son, entonces como que los destierran en cierta manera, y los devas son seres que, debido a su mérito, hay diferentes tipos de devas, pero debido a su mérito, a su karma positivo, su karma virtuoso, están en estados donde su sufrimiento es muy sutil, y están experimentando placeres sensoriales, por ejemplo, de absorciones meditativas, donde el sufrimiento es muy leve, es muy sutil. ¿Okay? Entonces, hay que tomar en cuenta, sin embargo, que estos seis reinos, tres desafortunados y tres afortunados, están catalogados así desde el punto de vista del de grado de sufrimiento que se experimenta, no desde el punto de vista de los logros espirituales, no desde el punto de vista de niveles espirituales, no son seis niveles espirituales, no es así. De hecho, desde el punto de vista espiritual, los seres humanos somos los más afortunados, entonces tendríamos que estar en el número uno. El hecho de que los devas estén en el número uno no es porque espiritualmente estén más avanzados que los seres humanos, es porque experimentan un sufrimiento más sutil que el de los seres humanos. Pero no es porque espiritualmente estén más avanzados o tengan mejores oportunidades para la espiritualidad. Los que tenemos la mejor oportunidad para la práctica espiritual son los seres humanos. Justamente por eso, porque nuestro sufrimiento está en su punto real. Sé que se escucha raro, pero nuestro sufrimiento está en su punto. Si nuestro sufrimiento fuera tan intenso como el de los naracas, pretas o animales, no podríamos practicar la espiritualidad porque estaríamos constantemente... El caso de los naracas es como si nuestra cabeza se estuviera quemando, literal. Como si nos echaran gasolina y nos prendieran. Y nos dijeran, no, pero no te preocupes, siéntate a meditar, sería imposible el de los pretas es como si literal nos estuviéramos muriendo de hambre y sed y nos dijeran, no te preocupes tenemos una sesión de meditación y el de los animales es como si tal vez no tenemos estos tipos de sufrimientos pero careciéramos de un entendimiento profundo para entender lo que es la meditación por ejemplo entonces por esas tres razones no podríamos meditar o transformar la mente pero el caso de los devas por ejemplo de los asuras y los devas particularmente de los devas es que su sufrimiento es tan sutil que no, no lo identifican y por tanto no hay nada que quieran cambiar en su vida. Es como estos artistas de cine o atletas, personas famosas que no es que no estén experimentando insatisfacción en sus vidas, pero están tan distraídos por los placeres sensoriales y por el glamour y todo esto, que realmente nunca voltean a su interior y dicen, espérate, todo esto es insatisfacción también y necesito cambiar. Entonces los devas es como si fueran artistas de cine o atletas eh, famosos que, que de una u otra manera no pudieran, estuvieran tan distraídos en, en, es, en, en estos placeres sensoriales que nunca voltearan el interior y vieran que tienen insatisfacción aunque fuera sutil. Uh -huh. Y hay otros que están en una absorción meditativa muy profunda que, tam, que también les impide darse cuenta de la insatisfacción que, que muy internamente sucede. Pues, o sea, pues desde esa perspectiva, los seres humanos somos los más afortunados, por eso dije en su punto: el sufrimiento no es ni tan intenso, tenemos no solo inteligencia, sino la posibilidad de desarrollar sabiduría exaltada, y también nuestro grado de sufrimiento no es tan sutil como que no lo podamos identificar. Entonces, realmente desde el punto de vista espiritual, los seres humanos somos los más afortunados, por eso se llama la apreciada vida humana, la apreciada vida humana que nos permite practicar la espiritualidad entonces esto en general son los seis tipos de existencia y estos tres últimos que se llaman reinos afortunados son el fruto del karma virtuoso pero dentro del samsara bien importante es como tener una mejor celda en la prisión ¿Sí? si tú renaces como ser humano como Asura o como Deva es como si hubieras obtenido una mucho mejor celda pero todavía dentro de la prisión. Eso es lo que crea el karma positivo o el karma virtuoso. Uh -huh. ¿sí? ¿Qué es lo que crea el karma virtuoso? Una mejor situación dentro del samsara, es decir, una mejor celda dentro de la prisión. Por esa razón, al final del día, nosotros tenemos que eliminar no solo el karma virtuoso causa de renacimientos desafortunados, sino incluso el karma virtuoso causa de reinos afortunados, pero dentro del samsara sí entonces esa es la razón por la cual incluso el karma positivo o el karma virtuoso se tiene que eliminar ¿cómo se acumula el karma virtuoso? a través de acciones positivas o virtuosas pero bajo el poder de la ignorancia es decir, siempre que lleves a cabo una acción de amor, de generosidad, de ética o de tolerancia pero con una visión dualista de la realidad creyendo concibiendo que las cosas existen de manera fundamental por sí mismas y que no, no experimentamos la interdependencia de todos los fenómenos sino que tenemos una visión fragmentada de la realidad a nivel muy profundo vamos a acumular karma positivo lo cual nos va a traer un buen renacimiento o buenas experiencias dentro de la prisión del samsara la manera de eliminar no solamente el karma negativo sino incluso el karma positivo para liberarnos de la prisión, del samsara, es a través de desarrollar una sabiduría que comprenda correctamente la realidad, correcta y directamente la realidad, para entonces eliminar la ignorancia. Y cuando eliminas la ignorancia, ya no solamente no acumulas karma negativo o karma no virtuoso causa de sufrimiento, sino también el karma en general causa del samsara. ¿Okay? las dos causas principales del samsara son el karma y las aflicciones y la raíz de las aflicciones es la ignorancia que quiere decir que si uno elimina la ignorancia que es la mala interpretación de la realidad ya no hay aflicciones y si no hay aflicciones no hay karma e incluso el karma que habíamos acumulado previamente ya no, ya no puede dar efectos porque no hay aflicciones que lo nutran ¿Sí? pues cuando ya no hay ignorancia no hay aflicciones si no hay aflicciones ya no acumulas nuevo karma, ni virtuoso ni no virtuoso y el karma que ya tenías de antes ya es como si quedara neutralizado uh -huh. ahí se queda pero ya no, ya no tiene el poder de arrojarte un renacimiento porque no hay ninguna aflicción ni siquiera ignorancia que lo esté nutriendo como para que te impulse a renacer entonces te liberas del samsang ¿Sí? entonces en un retiro de purificación de Vashrasadva, por ejemplo que algunos de nuestros compañeros van a llevar a cabo va eh, a estar en el agua ¿sí? Sí. en el retiro que va a guiar este retiro de purificación de Bajrasadva. De hay que tomar en cuenta que ahí como practicantes estamos buscando purificar no solo el karma negativo, sino todo el karma aquí en general, meditando mucho acerca de la sabiduría, mucho acerca de la vacuidad, de la naturaleza última de los fenómenos para que podamos no solamente eliminar el karma no virtuoso sino desarrollar las causas también para eliminar todo el karma de esa entrenarnos en el desarrollo de la sabiduría es, es muy importante entonces es en cierta manera como, como debemos de ver el, el karma a, a, a una escala más amplia y en cuanto a la purificación del karma se refiere hay varios aspectos que debemos de tomar en cuenta pero antes que eso me gustaría comentar algunos, algunos otros puntos acerca de del karma, ¿ok? Entonces estas cuatro eh, o estos cuatro aspectos acerca del karma acuérdense, ser uno era que el karma es definitivo, pero ya explicamos lo que realmente quiere decir definitivo. ¿Qué quiere decir que el karma es definitivo? Que si llevas a cabo una acción necesariamente la vas a experimentar, no que si llevas a cabo una acción y no haces nada al respecto, necesariamente uh -huh. la vas a experimentar. Esa cláusula es muy importante, y es como ese asterisco que luego abajo tienes una explicación. ¿sí? Entonces, uh -huh. si llevas a cabo una acción, necesariamente la vas a experimentar, pero siempre y cuando no hayas hecho nada al respecto. Si tú llevas a cabo una acción no virtuosa, uh -huh. la que haya sido robar, matar, mentir, lo que haya sido, pero lo purificas, entonces no tienes por qué experimentar los resultados. Ahora, si tú llevas a cabo una acción virtuosa, pero la echas a perder, pues tampoco vas a experimentar los resultados de felicidad. ¿Cómo puedes llevar a cabo una, o cómo puedes echar a perder una acción virtuosa? En los textos clásicos se dice que a través de un episodio muy intenso de enojo o de odio, pues puedes llevar, a, puedes, puedes echar a perder o arrepentirte inmediatamente también, o desarrollar visiones erróneas muy fuertes, puedes echar a perder ese, ese karma, que no, eh, causar que no dé un, eh, eh, un efecto totalmente manudado. Por ejemplo, si yo llevo a cabo una acción de generosidad, ahí estoy acumulando karma virtuoso, pero sin de, y, y, como inmediatamente inmediatamente después de ese acto me arrepiento y digo, ¿para qué se lo di a esa persona? aparte es un no sé qué no sé para qué se lo di, si esa persona mira cómo es, pues a través de esa de esa versión, aunque ya había acumulado la acción la puedo perder. entonces eso es lo que significa definitivo dos, el karma es extremadamente expansivo ¿Sí? primero es le el, el karma es definitivo le pelcheo. El karma es extremadamente expansivo. ¿Qué quiere decir que el karma es extremadamente expansivo? Que si yo llevo a cabo una acción el día de hoy, una acción no virtuosa el día de hoy, por ejemplo, ¿sí? y no la purifico, después de muy poco tiempo esa acción va a haber crecido de una manera muy grande y el resultado que voy a experimentar va a ser mucho más grande. En los textos clásicos se dice, por ejemplo, que si yo mato una hormiga el día de hoy, en muy poco tiempo, si no lo purifico, es el karma, es el mismo karma de haber matado a una persona. Se oye grave, ¿verdad? Sí. Okay. Esa es una mala noticia, pero tenemos dos buenas noticias, dos contras. Okay? No Las dos buenas noticias es que punto número uno también funciona con el karma virtuoso. No se les olvide, también funciona con el karma virtuoso, que quiere decir que si tú le diste un granito de azúcar a esa hormiga, en vez de matarle le diste un granito de azúcar de comer, después de muy poco tiempo es como si hubieras otorgado un gran regalo a muchos seres uh -huh. ¿Okay? incluso hay una historia de Buda una historia de Buda en la cual una discípula le da un, un dulce ¿eh? un pequeño dulce y Buda le dice que debido a esa acción se va a convertir en un Buda. Y su esposo, o sea, el esposo de la señora le dice a Buda, oiga Buda, no tiene que decir esas cosas para hacer sentir bien a mi esposa, ¿me explicó? Y Buda dice, no, es verdad, eh, porque la naturaleza del karma es así. Y una pequeña acción puede dar un gran resultado también, en el sentido virtuoso también, uh -huh. es importante. Entonces, si uno le da de comer a las palomas en el parque y dedicas eso esa acción y no la echas a perder, que está en bude de bondad, esa acción de darle de comer a palomas, después va a traer un resultado de felicidad muy grande en nuestra vida. Entonces, ya se emparejaron, ¿no? Sí, se emparejaron, una mala noticia, contra una buena. Pero hay otra buena noticia, que las acciones no virtuosas se pueden purificar. Entonces, si tú llevas a cabo una acción no virtuosa y la purificas, no tiene por qué seguir creciendo. Por eso son dos contra uno. ¿Sí? Entonces, hay, hay que saber tanto explicar como entender el karma, ¿Sí? Una, una plática de karma donde la gente salga apanicada o no fue bien sí. explicada o no fue bien entendida. Uh -huh. ¿Okay? Por eso yo les tengo que comentar esto. Si sí, el karma es extremadamente expansivo, si tú llevas a cabo una pequeña acción, pequeña acción no virtuosa y no la purificas, el resultado de sufrimiento va a ser inmenso. Esa es una mala noticia, pero la buena es que se puede purificar. ¿No es cierto? Yeah. Es como si yo te dijera: si tú sales a la carretera. Y, y, y no manejas con precaución, pues es muy probable que, que, te, que te accidentes, pues escucharás, ¿sí? Pero, pero está la solución, que es pues, que manejes con cuidado, ¿no es cierto? Entonces ahí está la solución, no tenemos por qué preocuparnos. Y además funciona también igual, el karma virtuoso. Entonces, es maravilloso saber que puedo ir al parque el día de hoy, saliendo de aquí, y voy a comprar un poco de granos de maíz y voy a darle a comer a las palomas y dedicarlo y que eso no solamente va a ser algo maravilloso para las palomas también sino para mí va a ser algo que me va a traer una experiencia de felicidad muy grande no mm -hmm. solo en esta vida sino en próximas vidas también mm -hmm. y que de esa manera voy a seguir creciendo y ayudando a otros entonces son, son, creo que más lo positivo que, que, sí. que lo negativo la, la, la tercera es uno no acumula o bueno, más bien algo perdón uno no experimenta algo que no haya creado ¿okay? uno no experimenta algo que no haya creado y esto ayuda a eliminar otra de las malinterpretaciones acerca del de karma que pensamos que es transferible que si mi papá hizo tal cosa yo voy a experimentar los resultados de sus acciones eso según la tradición budista no es posible, no se puede si tu papá mató a alguien o se robó algo es el karma de tu papá tu papá lo va a experimentar, no tú ¿Okay? ahora si tú participaste incluso mentalmente entonces ya estás participando en el resultado porque estás participando en el karma una manera de participar en el karma es incluso mentalmente y por eso es bien importante tener cuidado con alegrarnos de las acciones negativas de los demás o del sufrimiento de alguien más, si tú te alegras del sufrimiento de alguien estás participando en el cargo. es decir si matan a una persona aunque tú no lo hayas matado si matan a una persona y tú te alegras de que lo hayan matado tú acumulas el karma de matar porque estás participando estás participando de una u otra manera mentalmente te estás alegrando de que maten a esa persona no hay una participación Entonces, pero también hay dos buenas noticias contra una la buena noticia es pues, que puedes controlar tu mente para que eso no suceda y que también sucede con lo positivo que si tú te alegras de las acciones virtuosas de los demás, acumulas karma virtuosa esa es una de las maneras más sencillas de acumular mérito o, o acumular karma, karma positivo hay una diferencia entre mérito y karma positivo de uh -huh. pero una manera de hacerlo es simplemente alegrarte de las acciones virtuosas de todos los seres del pasado, del presente incluso del futuro si tú te alegras de todo lo que hizo Gandhi, todo lo que hizo la Madre Teresa de Calcuta, lo que hizo el Buda, lo que está haciendo hoy en día Santiago, Santiago del Karmapa, tú acumulas virtud, mérito, karma positivo, porque estás participando, incluso aunque haya sido en el pasado. Entonces, otra vez son dos buenas noticias contra una. O sea, el karma, muchas veces la gente tiene una, una visión muy muy oscura o negativa del karma es que ya no puedo aceptar las cosas y voy a sufrir y todo esto es cuando no hemos entendido correctamente el karma el karma es como un entender y practicar el karma es, es como la jardinería sí es como la jardinería para tener un hermoso jardín en nuestra casa solo tenemos que hacer cuatro cosas yo les garantizo que si ustedes hacen estas cuatro cosas van a tener un hermoso jardín ¿qué tenemos que hacer? uno quitar todas las plantas venenosas y espinosas que están en ese jardín. Dos, dejar de plantar o de sembrar o no permitir que crezcan ese tipo de plantas. Tres, sembrar todas las flores y todas las plantas medicinales que nos gustan. Y cuatro, cuidarlas. ¿No es cierto? Si llevamos a cabo estos cuatro puntos tan sencillos, vamos a tener un jardín muy hermoso. ¿Qué quiere decir esto? Que si llevamos estos cuatro puntos en nuestra vida también en nuestra práctica el karma no nos controla nosotros controlamos al karma el karma no es una fuerza que nos controla el karma es una fuerza que nos controla cuando nosotros no sabemos cómo actuar qué hacer, qué decir y qué pensar pero cuando nosotros ganamos control sobre, nuestras, sobre nuestra mente y por tanto sobre nuestras acciones físicas y verbales ¿quién controla? A ¿quién? nosotros controlamos nuestras experiencias entonces uno, las acciones negativas que nosotros ya acumulamos, las purificamos. Dos, pues las que no hemos acumulado, pues no las llevemos a cabo. Por ejemplo, si, si ya robamos en el pasado, bueno, pues ya robaste, pero lo puedes purificar. Ahora, si no has matado a alguien y no has acumulado el karma de matar, cuando menos en esta vida, bueno, pues no lo hagas. Sería como no sembrar o permitir que crezcan plantas venenosas que no están ahí desde el principio. Tres, Todas las acciones positivas que, en las cuales nos podemos involucrar, hagámoslo, llevémoslo a cabo, prácticas de amor, de compasión, de de ética. Y cuatro, aquellas acciones positivas que ya llevamos a cabo, pues las debemos de cuidar, no desarrollando visiones erróneas, dedicándolas para el bien de todos los seres, para nuestro propio despertar, etc., y esa es, esa es la manera en la cual uno gana control sobre sus propias experiencias ¿sí? acuérdense uno, las acciones no virtuosas que ya acumulamos, purificarlas dos, las acciones no virtuosas que no hemos cultivado pues no involucrarnos en ellas tres, las acciones virtuosas que no hemos acumulado desarrollarlas y cuatro, las que ya acumulamos cuidarlas, cultivarlas, dedicarlas, arribarnos de ellas si nosotros llevamos a cabo esos cuatro puntos en nuestra vida, ganamos control sobre el karma no el karma sobre nosotros es una manera importante de, de, de entender el karma, entonces al final como les digo, hay personas que salen de una plática del karma diciendo ay ojalá no hubiera venido, porque ya no puedo hacer esto ya no puedo hacer lo otro, casi que no puedo divertir si pienso algo, acumulo karma es al revés es entender cómo funciona el karma para cuando tú llevas a cabo esa transformación entonces tú mismo puedes controlar tus experiencias de felicidad y evitar las experiencias de sufrimiento, tú entiendes el mecanismo y lo controlas, ¿no es verdad? entonces es maravilloso entender acerca del karma claro que toma tiempo y práctica el controlar nuestra mente, nuestras palabras nuestras acciones físicas, pero es mucho mejor que no saberlo y simplemente continuar llevando a cabo acciones ojalá que por no saber acerca del karma no lo acumularas, ¿no? me caigo por la ventana, Ay, yo no sabía esto de la gravedad, nadie me lo había explicado antes, no es justo que me haya roto la cabeza, ¿no? Bueno, pues, supieras o no acerca de la ley de la gravedad pues, todos modos opera en tu vida, el karma opera en tu vida, lo conozcas o no, no lo conozcas, entonces conocer es pues, mejor que no, Definitivamente, ¿sí? entonces hay mucho que pudiéramos hablar acerca del karma, muchísimo que pudiéramos decir, eh, pero no no tenemos tiempo para todo de hecho yo di un curso sobre karma y renacimiento que nos llevó un año pues, imagínense, pues, una una hora. hay muchas cosas que pudiéramos decir pero básicamente me gustaría explicar de manera breve el proceso de purificación en el tiempo que nos resta nada más antes de esto mencionar que hay una diferencia entre lo que se llama el, eh, el, un karma completamente acumulado y lo que es un karma que puede que no se haya acumulado de manera completa ¿okay? uh -huh. si tú matas a una hormiga una hormiga incluso eh, para que sea un karma completo tiene que haber varios puntos presentes básicamente cuatro puntos uno tiene que haber la base de que es alguien que tiene vida ¿okay? técnicamente si matas el tiempo no acumulas el karma de matar ¿okay? porque el tiempo no tiene conciencia ¿okay? <risa> entonces para que acumules el karma de matar primero tiene que haber una base que es un ser sintiente alguien que tiene conciencia las hormigas lo tienen entonces hay una base dos tiene que haber una, eh, un reconocimiento ¿sí? eh, intención se divide en tres puntos tiene que haber un reconocimiento no solamente hay alguien que tiene vida sino tú reconoces que tiene vida ¿sí? después hay una motivación que es quitarle la vida y tres alguna aflicción presente, como el odio, ¿sí? uh -huh. o el resentimiento, o el orgullo, por ejemplo, la arrogancia de pues, este ser no es importante, uh -huh. es insignificante y entonces lo mato. ¿okay? Esto, es, esto se llama la intención que se divide en tres. Uh -huh. ¿sí? La intención se divide en reconocimiento, motivación y aflicción. ¿sí? El tercer punto es la acción, que es pues, aplastarla y matarla. Y el cuarto se llama la etapa final, que es cuando concluyes esa acción y te alegras. Hay una especie como de estuvo bien lo que hice. Si tú llevas a cabo una acción que esté en presente estos cuatro puntos, acumulas un karma completo y el resultado se llama Namingitregu, que es un resultado totalmente madurado, que se va a dar muy posiblemente en esta vida y si no en otra como un tipo de renacimiento con muchas dificultades. Entonces, ¿cuáles son? Primero, la base, que es un ser que tiene vida. Dos, la intención, que se divide en tres, reconocimiento, motivación y aflicción. Tres, la acción. Y cuatro, la etapa final. ¿Okay? Si están presentes estos cuatro puntos, acumulas un karma no virtuoso completo. Si no están presentes estos cuatro puntos, ¿no vas a acumular karma? No, sí vas a acumular karma, pero no completo. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres un niño pequeño de seis años que ve algo que se está moviendo y lo apachurras, ¿vas a acumular karma? Sí. ¿es un karma completo? no no es un karma completo porque no había la base sí estaba ahí pero tal vez no estaba el reconocimiento de que era un ser vivo tampoco estaba la motivación de matar simple viste, simplemente viste que se movió y lo aplastaste la aflicción tal vez cuando menos ignorancia o, o no ignorancia a un nivel muy sutil porque esa siempre la tenemos sino uh -huh. ignorancia de la ley de causa y efecto o alguna aflicción tal vez presente la acción estuvo presente la etapa final Posiblemente no, entonces sí se acumula karma, pero no completo, ¿sí? Entonces, esto, esto hay que investigarlo más, uh -huh. más a detalle, pero hay una diferencia entre... Entonces, aún así hay que tener cuidado, si uno camina por el parque y pisas una hormiga sin darte cuenta, sí acumula cierto karma, y no es porque haya sido un castigo, sino porque es muy lógico, finalmente lastimaste a alguien y es una acción que va a traer un resultado va a ser muy pequeño porque no estuvo completo en cuanto a la intención etc. va a ser muy leve uh -huh. pero sí y, de, y desde esa perspectiva cuando hagamos nuestras prácticas de purificación hay que eh, hay que pensar que voy a purificar todo el karma de las acciones de las cuales estuve consciente y de las que no estuve consciente también, ok, entonces vamos para finalizar a explicar estos eh, aspectos de purificación, ok para purificar un karma tenemos que hacerlo a través de lo que se llaman los cuatro poderes de purificación ¿cuáles son estos cuatro poderes de purificación? de manera breve el poder de la base el poder del de arrepentimiento el poder del antídoto y el poder de la determinación ¿cuál es el poder de la base? el poder de la base en la tradición budista es tomar refugio y desarrollar bodhicitta. Refugio para el budista es el elemento, es el acercarte a tu fe, que es el Buda, como el maestro, el Dharma, que es la enseñanza, la Sangha, que es la comunidad espiritual de practicantes realizados, y es el tomar refugio nuevamente en tus elementos de fe. Y la bodhichita es, digamos, un tipo de, de mente altruista muy elevada, es como el máximo desarrollo de la compasión. ¿Por qué? ¿es parte importante del proceso de purificación? Ah, pues es por la siguiente razón normalmente nosotros acumulamos karma negativo o llevamos a cabo acciones no virtuosas por dos razones básicamente o por falta de fe dañamos los aspectos espirituales no que ellos se sientan dañados pero cuando menos desde nosotros los dañamos por falta de fe o por falta de compasión dañamos a los seres sintientes es una u otra o por falta de fe dañas tus, tus elementos de fe, o por falta de compasión dañas a los seres sintientes. Por eso el poder de la base es restaurar tu fe y tu compasión. Cuando tú restauras tu fe y tu compasión es como de una de u una otra manera eh, el restablecer aquellos elementos por los cuales cometiste tus faltas. ¿Sí? Finalmente de ahí te caíste, ¿no es cierto?, dañaste a otros por falta de fe o falta de compasión entonces como cuando te caes en el suelo usas el propio suelo para levantarte entonces como te caíste en tu fe o en tu compasión necesitas otra vez levantar tu fe y tu compasión para una persona que no fuera budista básicamente lo que tiene que restablecer es su fe en, en sus objetos espirituales si es que los tiene y su compasión hacia los seres sintientes según como sea nuestra tradición uh -huh. ¿okay? para un católico sería pues restablecer su fe en Dios, en Jesús y su amor hacia sus hermanos y hermanas, por ejemplo, ¿no? uh -huh. una persona que no tenga una traición espiritual, cuando menos el respeto hacia los demás y su compasión hacia todos los seres. Ese sería uh -huh. el poder de la base. El poder del arrepentimiento es justamente el arrepentirnos sinceramente de todas las acciones negativas que hayamos llevado a cabo, tanto conscientes como no conscientes, como en esta vida, como en otras vidas. No necesitas recordar o estar consciente de lo que hiciste en vidas pasadas específicamente para poderlo purificar en el sentido de que, pues ¿cómo voy a purificar lo que hice en mi vida pasada si no sé lo que hice? en cierta manera sí sabes, si no en la vida pasada específicamente mataste cuando menos alguna de tus vidas pasadas mataste hemos tenido vidas desde tiempo sin principio y por tanto hemos hecho de todo hemos matado, robado, mentido... mencionenme algo y seguramente lo hemos hecho porque hemos tenido vidas desde tiempo sin principio entonces no importa, no necesitas decir yo eh, me arrepiento de que en mi vida pasada era un soldado en la Segunda Guerra Mundial y le disparé a una persona. No, no necesitas eso. Simplemente sí, me arrepiento de que he matado, he robado, he mentido, he destruido objetos sagrados, he sido respetuoso con mis padres, con mis maestros hay obviamente prácticas específicas en el budismo como la confesión general o como la confesión de las caídas morales de los bodhisattvas que se conoce como la práctica de los 35 budas uh -huh. en la cual ahí está ya presente una confesión ¿sí? Entonces, pero cada uno lo puede hacer según su propia tradición espiritual o de manera laica se puede hacer también no tienes que si no crees en la reencarnación confesar cuestiones de vidas pasadas pero en esta vida simplemente confesar todos los errores que has cometido arrepentirte sinceramente de ellos eh, y incluso aquellos de los que no hayas estado consciente ¿sí? después, el poder del antídoto es en general, sí, en la práctica budista la práctica de Vajrasamo, como el retiro que van a llevar algunos compañeros, o la práctica de los 35 budas eh, de postraciones a los 35 budas, etc se, se consideran prácticas tradicionales de purificación, pero básicamente cualquier práctica de virtud es una, es, eh, se puede considerar un antídoto, una recitación de un mantra, alabanzas, postraciones, ofrecimientos, cualquier cosa que uno haga es parte del antídoto, en la tradición católica sería, pues no sé, recitar el rosario por ejemplo, va a ser y llevar a cabo actos de misericordia y en otras tradiciones existe igualmente también para una persona laica pues no va a recitar mantras pero puedes ir a un hospital hacer donativos practicar la generosidad de otras maneras cultivar la virtud y otra parte importante del antídoto que me gustaría añadir es si tu falta fue que mataste a un animal bueno pues trata de liberar animales si tu falta fue que tomaste algo que no era tuyo pues de entrada regrésalo y también el antídoto es es el, el que practique la generosidad y regales algunas cosas uh -huh. y por último la determinación la determinación es importante porque si no decir bueno me arrepiento de todo lo que me he robado y ya estás planeando salir a robar mañana pues no tendría ningún sentido entonces la determinación quiere decir el justamente el tomar esa determinación de, y aquí creo que es importante tomar una determinación que sea congruente con nuestro nivel ¿sí? si tal vez insultaste a alguien por enojo y que tomes la determinación de que jamás, ni en esta ni en tus próximas vidas te vas a volver a enojar, pues es una determinación un poco fuera de la realidad. Pero puedes ahí tomar la determinación de que vas a observar más tu mente y hacer un esfuerzo sincero de eliminar el enojo. Esa se me hace una determinación más fuera de la realidad, más sincera. Pero si te robaste algo, a lo mejor decir, tomo la determinación de que voy a robar menos... Pues no sería como tampoco muy correcta, ¿no? Tal vez en esos casos, si tienes que decir tomo la determinación, de jamás volver a robar. Si mataste a alguien, de decir tomo la determinación de jamás volver a matar. Entonces también uno tiene que saber en qué momento la determinación es un poco voy a hacer lo más posible y en otras cortar tajo. ¿Me explico? Entonces, con estos cuatro poderes uno puede purificar cualquier acción no virtuosa y lo ideal es ponerlos en práctica tan pronto y sistémico tan pronto identificas que llevaste a cabo una acción por ejemplo, si terminando la plática sales de aquí e insultas a alguien en ese momento ¿sí? en ese momento restauras tu fe te arrepientes de lo que hiciste eh, pones el antídoto ya sea si eres un practicante espiritual una la del mantra una visualización o el rosario o algo o si no el antídoto sería hablar con palabras agradables salir y hablar literalmente con palabras agradables a los demás y la determinación de cuidar tu lenguaje ¿sí? y si no has estado eh, consciente durante el día cuando menos todas las noches hacerlo ¿sí? todas, todas, todas las noches hacerlo eh, los grandes practicantes lo que hacían era al final del día un recuento ¿sí? acuérdense estos cuatro puntos del jardín es bien importante o sea, al final del día puedes hacer un recuento las acciones virtuosas que recuerdas que hiciste durante el día las, eh, las dedicas y te alegras de ellas y las acciones no virtuosas te, eh, las purificas a través de estos cuatro puntos ¿okay? uh -huh. Pues como les mencionaba, habría muchas cosas más de las que podríamos hablar acerca del karma, pero pues básicamente es una plática introductoria para que tengamos un poquito más de conocimiento. Entonces con esto concluiríamos esta sesión y bueno, dedicar los méritos de esta sesión por las largas, saludables vidas de todos nuestros guías espirituales, de todos los que dedican sus esfuerzos para beneficiar a otros, todos los grupos, asociaciones, que están dedicadas por el beneficio del mundo, y obviamente para que se extinga el sufrimiento de todos los seres y podamos ser una causa para ello. Pues muchas gracias. Gracias. gracias. Muchas gracias.